Bienvenidos a un nuevo capítulo, o más bien, al último programa de nuestra primera temporada. Hemos comenzado en septiembre de 2020 con este canal y no paramos de contar cosas. Y es que hay mucho contenido y mucho que explicar. ¿También no empezamos a hacer entrevistas y a crear otros formatos como unas cápsulas? Muchos y muchas nos han preguntado sobre los algoritmos que existen en las diferentes plataformas y nos han pedido que explicáramos más sobre cómo se usan y cómo se generan y eh, cómo se usan también en el mundo real. Hoy hablaremos sobre el ciclo de vida de los algoritmos. ¿Qué es el ciclo de vida de los algoritmos? El ciclo de vida de un algoritmo depende mucho del tipo de disciplina y el algoritmo con el que querramos trabajar, ya sea una regresión u otros más complejos, como los sistemas de recomendación o las redes neuronales. Mm -hmm. Por lo tanto, lo que vamos a comentar es en el sentido general de un algoritmo, ¿sí? el punto de partida es definir qué es lo que queremos lograr y a ello nos ayudará a definir el tipo de algoritmo a usar y el nivel de precisión que buscamos. Como ya saben, los algoritmos están compuestos por fórmulas matemáticas, ya sea una o más en diferente orden y por datos que pueden o no estar sesgados. Ahora bien, la vida de un algoritmo comienza con un conjunto de datos que utilizaremos para entrenar nuestro modelo. Estos datos pueden ser números, palabras, imágenes o sonidos, según lo que estemos trabajando. Lo primero que se debe hacer es limpiar este conjunto de datos para quitar todo aquello que no sea correcto o que haga ruido a nuestro algoritmo. Sin embargo, debemos tener cuidado de no limpiar demasiado si no estaremos creando un algoritmo muy poco capaz. Los algoritmos pueden agruparse en dos categorías, los supervisados y los no supervisados. Esta distinción se basa en que los primeros utilizan información que nosotros le damos acerca de los datos. Por ejemplo, para clasificar imágenes, el conjunto de datos incluirá etiquetas que describen cada imagen. En cambio, los no supervisados no necesitan estas etiquetas ya que procesan los datos de forma automática aprendiendo de ellos mismos. Por lo tanto, en la primera etapa debemos asegurarnos que todos los datos contengan estas etiquetas correctas si son necesarias para nuestro algoritmo. Por último, dividiremos una parte de nuestros datos que se han utilizado al final del ciclo para evaluar este modelo. Así tendremos los datos de entrenamiento y los datos de prueba, que por lo general van a corresponder un 20 o un 30% del total. En la siguiente etapa, entrenaremos nuestro modelo pasando nuestros datos de entrenamiento por nuestro algoritmo. De esta manera, el algoritmo leerá e interpretará todos los datos y generará lo que llamamos un modelo, que es un fichero con los resultados obtenidos. Habrán escuchado hablar de que los algoritmos son como una caja negra, y es que muchos no se pueden explicar. Por ejemplo, este gráfico muestra algoritmos que son fáciles de explicar como aquellos basados en reglas otros más difíciles y otros que son casi imposibles de entender Por ejemplo, los algoritmos desarrollados para ganar juegos como el Go o el ajedrez se comportan de una forma que nunca lo haría un humano y no se puede saber porque ha tomado ciertas decisiones Algunos teóricos dicen que no debemos tratar a los algoritmos como similes a humanos sino como alienígenas, de los cuales no podemos descifrar lo cierto es que al utilizar ciertas fórmulas que generan muchas abstracciones, choca contra nuestra propia capacidad limitada de comprensión y de cálculo. Esto tiene su lado bueno y su lado malo. Por un lado, nos ofrece la oportunidad de complementar nuestras limitaciones haciendo análisis complejos de imágenes o de datos muy vastos. Pero por otro, cuanto menos explicables son estos algoritmos, menos pueden ser auditados. Al no poder mirar dentro y saber cómo se toman las decisiones, no podemos saber si estas son justas o equitativas. Y es por esto que muchos países están incorporando legislación que prohíbe o limita ciertos algoritmos en ámbitos críticos como en la toma de decisiones que afectan directamente a personas o grupos sociales. De hecho, en nuestros primeros capítulos, no sé si recuerdan, planteamos problemas que salieron a la luz gracias a que se utilizan algoritmos más sencillos y se han podido evitar. Los encontrarás aquí arriba por si no los viste. Ya tenemos nuestro modelo entrenado. Lo primero que haremos es evaluarlo utilizando las métricas como precisión o aquellos falsos, positivos y negativos que hemos explicado en alguna ocasión. Si estas métricas son las esperadas, continuaremos en la implementación del modelo. En cambio, si no nos satisfacen, tendremos que entrenarlo nuevamente cambiando algunos parámetros hasta que mejoren estas métricas. Esta evaluación se realiza utilizando el conjunto de datos de prueba que habíamos separado anteriormente, justamente porque son datos que el modelo no había visto durante el proceso de entrenamiento. De alguna forma, se simula que es lo que sucedería en una situación real. Una vez obtenido nuestro modelo listo, podremos utilizarlo en cualquier aplicación. Sin embargo, en los sistemas que utilizan sistemas de refuerzo, los modelos entrenan continuamente incorporando nuevos datos. Por lo tanto, como hemos visto, en el ciclo de vida del algoritmo hay mucho que controlar y entender. Sin embargo, mucho de este trabajo es simplificado gracias a la existencia de lenguajes desarrollados especialmente para estas tareas y que en pocas líneas de código se puede entrenar rápidamente un modelo. Así es, esto ha facilitado que cualquiera pueda comenzar en el mundo de la inteligencia artificial muy rápidamente. Bueno, esto ha sido todo por hoy, esperamos que les haya gustado. Así es, porque ahora nos tomaremos un pequeño tiempo para preparar nuevo material. Se vienen cosas muy interesantes para la próxima temporada. Hablaremos de coches autónomos, profundizaremos sobre el Deep Learning y vamos a continuar haciendo entrevistas con gente súper interesante. Mientras esperan los futuros capítulos, les recomendamos un curso que permite aprender los conceptos básicos de la Inteligencia Artificial para que ellos quieran entender un poco más y expandir el conocimiento que explicamos en este canal. El curso se llama Elements of AI y fue creado por la Universidad de Jernzinski. Es gratis y es muy amigable para aquellos que recién empiezan. Así es. Y les recomendamos entonces seguir nuestro Instagram, nuestro Twitter y nuestras redes sociales como este canal para enterarse cuándo salen nuevos capítulos y seguir en el aire. Finalmente, muchas gracias por acompañarnos durante esta temporada y no se pierdan los próximos capítulos. Adiós. Adiós. Con poco de entusiasmo. Dale, vamos a hacerlo con más entusiasmo. Igual está bueno porque. Hablamos bien claro, pero... Mm. El último mientras esperamos, no sé qué. Sí, <risa>